Buenísima, a ver qué pedo. Tumbaron al calirrata. Tumbaron ahí al calirrata. Sí, Está ah, bien, es como ya paró la lluvia, ya paró la lluvia. Buenísima ahí, tumbaron a uno, va ganando de Santineles, cracks Lastimosamente tenemos una mala señal en estos momentos, este, andamos cagados, tenía una pija lluvia aquí y pues eh, estamos valiendo pija, loco. El macro hack ya valió pija, loco. A ver. Buenísima, loco. Buenísima. Ahí el Leo Rook se terminó llevando a 3 ahí. Le dio palpizo, loco. Vale pija esta onda. 3 a 6. Pero lastimosamente va ganando siempre el, el de no sé qué putas Ahí. Hoy sí, ya creo que ya estamos, ya se fue la lluvia, tal vez ya se arregló esta onda. Una disculpa, ahí, loco. Si quiere, imagina como mierda, nada no más mentira, creo que so. ¿Qué onda, ¿qué onda, qué onda loco? Ahí se puso buena esta mierda, lastimosamente, loco, esta mierda aquí. Se trabó. por la lluvia, loco. iba. Iba bien vergón, pero se trabó por la lluvia, loco. ¿Qué onda? ¿Qué onda? Ahora sí, ya se ve bien o okay, qué, loco, es que estaba lloviendo y tocó que cortar esa mierda. O sea, se puso borrosa esa mierda. Pilas, pilas, pilas, pilas. A ver qué pedo. Compartan ahí la transmisión, loco, para que más personas se puedan venir. Pusiste la hueca, no? Pusiste la onda. ¿De la cámara? Ajá. Ah, perdón, ¡Vergón, hijo de puta! ahí? a no a mentira, aquí tenemos a Omar haciendo emotiza al hijo de la gran puta, le vale pija, dicen. No me a mentira, loco. Ey, ¿qué onda? ¿Qué onda? Estábamos activos, ya va. Lastimosamente, este, se cortó esta mierda por la lluvia, loco, que pija tormenta y vale pija, sí. Pero ya estamos otra vez, esperemos que no se venga la tormenta para que no, para que no, no se corte el directo. Conejo y Omar con otro ¿Ah? Conejo y Omar con otro Conejo Omar llevan 8 kills pero le vale verga dice a ver a ver la lluvia era o... sí, la lluvia puso lento el internet y por eso no podíamos poder transmitir bien pero ahorita ya estamos activos, esperemos que ya no se vaya a cortar otra vez esta onda pilas a ver qué pedo lo que se perdieron ahí se va a subir al canal de ese <ríe> ¿qué onda? ¿qué onda? estamos activos loco ya mataron ah, no, al otro. se armó esta meta, este es el gran verco, y injerto, sí. termina llevándose al último, buenísima hijo de puta, Macro a4, tenemos a dancinene con 6, buenísima se pararon duro ahí loco haber una no sé loco, tal vez remontan estos cerotes si se paran duro puede que remonten, pero está difícil pero a ver qué pedo loco pues soy el, el, el narrador de bulla más maldito que hay. ¡Bacadibulla! ¡Hijo de puta! <risa> Dame uh, te... <risa> ¿Cómo que hijo uh? También loco, <risa> estamos activos ahorita. ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? A ver. Tenemos a Leo Rook. Pilas, pilas. A ver, a ver. ¿Qué pedo ahí con el mapa, loco? Sí. Buenísima, empezaron a quemar casi tumba a Cari Rata. ¿Lo tumbaron al hijo de la verga? La Ana, sí, sí, lo tumbaron, lo tumbaron, lo tumbaron. Le están dando vida. Me están dando una orosalina. ¿Y viendo? Buena, buena, buena. vienen con todo, cracks. Ya estamos activos de nuevo. A ver qué pedo. Si no se corta otra vez esta onda. Muchísimas gracias a todos los que están en la transmisión. Recuerden dejar su poderoso like y su comentario. Compartan, locos, ahí para que más personas puedan ver la transmisión, la gran final y la final, las semifinales y la gran final. Recuerden que los que ganen de aquí después este, Esta es la primera Esta es la primera sala de, de, de la semi. Así que ojito ahí. Vamos a tomar sodita, yo te puto. No, <ríe> te measte, loco. Dale, Qué pedo, qué pedo, qué pedo. No, no, no, van a tumbar al racón, buenísima, que se pare de re duro ahí, se está parando duro. ¿Lo tumbaron? Lo tumbaron. Buenísima, buenísima, loco. Cinco a seis. Eh, macro Hack versus de Santinelle, esta pareja, esta mierda, hijos de puta, un encuentro que puta, está vergón. así que compártalo ahí para que más mages puedan ver este de que cerotes, aquí tenemos a la Ana, tenemos a Omar, tenemos a Dsxxx, este más un juego viendo porno pasa, por eso se pones el nombre, cerote, <risa> tenemos a Gerson, a Calirrata, tenemos al Arcón, tenemos al Leo Ruck ahí, tenemos aquí al Conejo Loco con todos los poderes, cracks, baja que querer sodita pero echame eso de aquí, mamá. <risa> Buena, buena, buena, buena, loco, estamos con todo. Tenemos aquí al conejo, a ver qué pedo que hace. Se va acercando, tenemos a Ana por aquí. Con su MP40 activa. Y su arma esa, que no sé cómo se llama, pero ahí está. ¿Qué onda, cracks? Recuerden dejar su like, comparten ahí, y dejen su comentario ahí, cracks. Estamos activos. Buso, buso, buso, con todos los poderes ahí. A ver, a ver, a ver. Tenemos a Ana que se está metiendo al rush. Tenemos aquí a Lomar. Este cerote de Gerson, con sus puños de fuego. Cali rata, no se quieren regalar. Buenísima, loco. Puso, loco, muchísimas gracias. Aquí tenemos el asistente que nos está sirviendo su Ahí están. Y hijos de puta! Párense duro, cabrones. Recuerden que es una sola sala, loco. Es una sola sala. El que gane de aquí o el que pierda ya valió pija, loco. El que gane pasa a la, a la gran final que sería más tarde. Eh, falta falta la otra sala para que salga el otro finalista, así que pilas. Tenemos aquí al Re que se andan moviendo ahí con inteligencia, no se quieren regalar. Tenemos a Ana que empieza a quemar ahí, pero no le pudo pegar. Tenemos un Maje que hay una onda ahí, que es a ver qué puta es. Uy, tumbaron a uno. Ah, valió pija ya, loco. Ya se echaron a uno del macro. ¡Ay, se echaron a dos! ¡Bueno! Bueno, bueno, bueno. Valió pija, loco. Buena. El loco, valió pija. ¿Tumbaron a dos? ¿Dos para dos? ¿Tumbaron a tres? ¡Uy! Loco, es remontada. ¡Buenísima, hijo de la gran puta! ¡Qué buena, loco! Leo y Rux se paró re duro, guacho. Mote, mote, mote. ¡Uy, buenísima, loco! 6 a 6, esta mierda está parejísimo, cracks. Recuerden, el que gane aquí sería el que va a pasar a la gran final... Y recuerde que son seis mil diamantes en premio al hijo de la gran... No, más no, mentira, al que gane aquí. Son seis mil en premio. Uh, loco, qué buena. 6 a 6, loco. Eh, estas son las, las semifinales que se ponen buenas, loco. Seis a 6 Ahorita se va a definir a ver quién será el que va a pasar a la gran final, loco. Uy, buenísima, loco. Se están panando re duro estos cuachos. Qué buena, loco. Ojito, 11 espectadores. Ojito, ojito, que tenemos ya... Compartan, compartan. Vamos compartiendo, cracks, para que más cerotes se unan a la transmisión. Vamos activos, activos ahí, loco. Uy, qué buena. Compartilo ahí vos, maje. Loco, ¿qué? Ya te puse la diana, tuya. Dale, dale, dale. Soda con pan, dice ¿no? Soda con pan, soda con pan, loco, para el desayuno y para el almuerzo. Ah, no, para la cena, eh. Tenemos aquí a Calirrata que está observando fijamente a su oponente. Se quiere acercar, pero sabe que el peligro lo revientan. Así que ahorita, huevo, dice, mejor me quedo aquí. Tenemos al arcón también ahí agachado. El maje pila está pensándola bien, no se quiere regalar. Leo, Rook y Gerson andan cerca por la barda, posteando a ver a qué ven. Tienen ganas de acercarse, pero huevo, tía. Tenemos a Conejo en una casa. Tenemos a Ana que se quiere meter, pero se regresa mejor. El Omar encasquetado. Empezó a quemarle San Pódez en cuenta uno. Buenísimas armas, pega durísimo, creo. Tenemos aquí a este más de 3XXXXXX. Flojo este. Uy, buenísima. Mucho cuidado, eh. Mucho cuidado, que nadie se quiere regalar. Ya empezaron a avanzar porque la zona va a empezar a, a correr y pues tienen que a meterse al centro para ver qué pedo. Empezaron a quemarse ahí. Nadie se quiere regalar. Uy. No, mejor léelos ahí. Entonces, mira, mirá. Está más vergüenza, así. Buenísima, buenísima, loco. Tenemos a Hertz. Se aventó ya conejo de la casa. Estaba encasquetado, ya se aventó. Uy, les ampararon dos escopetazos Omar. Buenísima. Buenísima, loco. Les taparon ahí la pasada. Tumbaron a la Ana. Quedan dos. No. Queda uno para uno. Uno para uno. fue puta! Tenemos el boya para macro. Ey, ganó macro. ¿Quién puta? ¿Vos no alcancé a ver. Maje, ¿quién ganó? El macro creo que ganó, loco. Come mierda. Que de verga, loco. A la bestia, qué buena sala, loco. No alcancé a ver quién fue el, sí, el, el ganador. El ¿Quién ganó? La... El macro, Cali Rata ganaba. Bueno, gente, tenemos, tenemos al primer finalista, Macro. Ah, macro hacks. Me parecía los 4-4. Ajá, ese. Macro Ah, pues sí, Macro Hacks. cracks. Buenísima, loco. Qué buena sala. Después de ir perdiendo no sé cuánto alcanzaron a remontar y ganaron. Buenísima. Uy, qué buena. Me voy a tomar un trago traguescado en todo lo que es. Yeah. ¿Cómo que ya. Eh. Dicen que si compartís el directo te damos soda. Vaya, si comparten el directo les vamos a dar coca, cerotes. Pónganse vivos ahí, ve. Coca. Y Diana. y Diana, pilas, pilas. Estamos activos. <risa> sí, ma. A ver, ¿qué pedo, qué pedo, qué pedo? Hey, ¿Qué onda, don Papi Alex? Sí, si sos feo, dice. Sí, mi amor. ¿Querés un hijo? Va, cerote. Coca-Cola, dice. Y el pan. Perro, ¿dónde lo deja? A puta, aquí tenemos las Dianas, loco de una. Mientras pasa a la otra sala vamos a estar chambreando. Ahorita viene el Clan GT loco contra el GT oficial, esos dos van a estar buenos, a ver qué pedo. Mientras sale la otra sala vamos a estar ¿Qué onda, qué onda, locos? son efectivos ahí pues, comparten esa mierda, ve. tomaje no, no comparten pico. vos. Sí son basura. Simón, vergón, vergón, hombre, a ver qué pedo.